Tibu Trap, heredero del trono yes, crazy. La nueva escuela sonando, mi nombre por todos lados apostando por mi bando, no te metas en mi barrio La nueva escuela sonando, mi nombre por todos lados apostando por mi bando, no te metas en mi barrio Paquete, fulete, Creo que ladra no mueve te acribillamos y miente La calle se me caliente Llamamos al presidente, ando con la nueve no de juguete, porque hay espine for peace, fuego en la llanta como hot Wheels estoy armando raves. quemando un bronco, con mucho estilo, no saco brillo, como te explico, se abre la boca, te hace manico, prendiendo como caldera, la calle siempre primera, respeto ya nada queda, tomando curo mi pena, nadie nos roba, nunca afuera, siempre atento, estamos en guerra, los monos nos bailan por la moneda, sigo metido en la misma mierda no para pa cualquiera la calle quema la nueva escuela sonando mi nombre por todos lados aportando por mi bando no te metas en mi barrio la nueva escuela sonando mi nombre por todos lados aportando por mi bando no te metas en mi barrio paquete, folete. Espero que ladra no muerde, te escribillamos sin miente, la calle sin me caliente. Odiamos al presidente, ando con las nueve, no de juguete, boca y espine, ne pi fuego en la llanta como hot wind. Paquete, fulete, paquete, fulete. Ando con las nueve, no de juguete, no de juguete, boca y for ne fuego en la llanta como hot wind del churro Briggs, Tibut Trap, heredero del trono.